El abuelo enseñándome a disparar Yo buscando en los cajones de la abuela, los cajones del abuelo Las balas de 38, 9 milímetros, calibre 50 Nunca encontré el arma, lo que sí encontré fue otra forma de matar Me la enseñó el abuelo a matar